La Central Obrera Boliviana y la Coordinadora Nacional por el Cambio con Alcam en reunión extraordinaria realizada este martes 22 de octubre, ante las acciones violentas, racistas y antidemocráticas de la derecha que busca generar convulsión social, resolvemos, primero, la victoria electoral en primera vuelta del pueblo boliviano que apoya la continuidad del proceso de cambio y al compañero Evo Morales, ha sido posible por la votación de los trabajadores del campo y la ciudad organizados en los barrios populares de las ciudades, pero también en las áreas dispersas de todas las provincias. Segundo, frente a este triunfo, la derecha está intentando realizar un golpe antidemocrático, acciones violentas, quema de tribunales departamentales, electorales, y sedes del movimiento al socialismo, agresiones racistas y rumores de desabastecimiento es un, intento a la, es un atentado a la democracia y a la estabilidad social y económica del país. Acusamos a Carlos Mesa, candidato perdedor, de ser el autor intelectual de este complot que en Potosí ha provocado que dos personas se lancen del segundo piso del Tribunal Departamental Electoral para no morir en el incendio de esas instalaciones. Tercero, instruir a todas las organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas de los sectores urbano populares, realizar las acciones correspondientes para la defensa movilizada de la victoria de nuestro proceso de cambio en las elecciones generales del pasado domingo 20 de octubre. Cuarto, Alertamos al pueblo boliviano que la derecha, expresada en Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, intentaron atribuirse resultados exitosos en base a cifras parciales difundidas por el Tribunal Supremo Electoral sin esperar los resultados finales de zonas alejadas, como si no importara el voto de los hermanos indígenas, originarios campesinos, interculturales, afrobolivianos y mineros. Quinto. Denunciamos los intereses oligárquicos y privatizadores que se esconden detrás de estas acciones violentas que están, que están financiando a algunos comités cívicos y contratando grupos de choque y que desde las eh, empresas privadas están sacando a sus trabajadores a participar en esos llamados cabildos para generar violencia y convulsión social en el país. Sexto. Los trabajadores de todos los sectores sociales del país, los campesinos, indígenas e interculturales y las organizaciones obreras y urbano populares de Bolivia, saludamos y agradecemos el voto del pueblo que está dando la victoria a nuestro hermano Evo Morales en primera vuelta. Séptimo. Nuestra victoria por cuarta vez consecutiva en los procesos electorales de los últimos años nos permite ratificar que la base social del proceso de cambio continúa en la lucha y se movilizará para defender la victoria de todos los confines patrios. Octavo, esta victoria se traduce en el mandato de profundizar las políticas públicas favorables al pueblo boliviano y a las mayorías nacionales, marcando diferencia con los países vecinos como Chile, Ecuador o Argentina que aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional generaron convulsión social y crisis económica en los continentes. Es por eso que en esos países el pueblo se está movilizando frente a las devaluaciones, impuestazos a los salarios y subida de los precios de combustibles que está cargando la crisis en los países en los pobres para salvar a los empresarios. Noveno, como organizaciones del proceso de cambio, nos constituimos en fines vigilantes, en firmes vigilantes de que se respete la voluntad popular expresada en las urnas y condenamos las acciones violentas de, de partidos políticos como comunidad ciudadana y de algunos comités cívicos que representan los intereses privatizadores y patronales y que en su desesperación pretenden atentar contra la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral con acusaciones y falsas versiones de supuestas irregularidades. Décimo, una vez más el proceso electoral que ha vivido el país ha demostrado la vocación democrática del pueblo boliviano y ha evidenciado ante los trabajadores y las grandes mayorías nacionales que la derecha y los sectores empresariales solo trabajan para sus propios intereses y no por el bien de Bolivia. Décimo primero por ello nos declaramos en estado de emergencia y movilización nacional con una primera concentración nacional pacífica el miércoles 23 de octubre en la plaza San Francisco a mediodía vamos a ceder la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Guarachi. bien compañeros de la prensa en principio buenos días se ha convocado a esta reunión de emergencia de la coordinadora nacional por el cambio primero a 37 años de recuperación de la democracia a 16 años de lucha de la recuperación de nuestros recursos naturales la, mal, la maldita guerra del gas del 2003 y hoy por hoy lamentablemente algunos actores de ese entonces posturados en la derecha en la oposición convocando instando a la violencia, a la confrontación con el pueblo y atentando particularmente con la democracia la evaluación que se ha hecho esta mañana ha sido profundo no podemos aceptar de que desconozcan el voto ciudadano de que desconozcan el voto rural, el voto del campesino, del indígena confundiendo a la población y haciendo ver de que hubiera fraude. Cada partido político tiene su representante en cada Tribunal Supremo Electoral Departamental y a partir de ello también existen invitados internacionales, veedores internacionales, quienes están haciendo el seguimiento a nivel nacional ...de todo lo que se ha ido llevando este 20 de octubre, las elecciones nacionales. Para lo tal, la Coordinadora Nacional por el Cambio se declara en estado de emergencia... ...en vigilia permanente, con movilizaciones, con concentraciones pacíficas... ...pero al mismo tiempo, la Central obrera Boliviana convoca un ampliado de emergencia a nivel nacional no solamente con los afiliados, sino invitando a todos los sectores afines a la Coordinadora Nacional por el Cambio para discutir, debatir y tomar acciones de acá a futuro para defender la democracia. Nos costó recuperar la democracia, es lucha y luto del movimiento obrero sindical y a través de ello para nosotros vamos a hacer una defensa fesea ...a la democracia y al voto del boliviano. Pero también es importante hacer conocer a la población... ...no vamos a entrar en ese juego de la especulación... ...que hoy por hoy algunos oportunistas hacen conocer... ...de entrar a la especulación de desabastecimiento... ...de artículos de la primera canasta familiar con desabastecimientos y otro tipo de situaciones. ¿Quiénes somos los verdaderos defensores de este proceso? Somos los obreros, asalariados, trabajadores informales, campesinos, clase media, quienes nos hemos constituido y nos hemos organizado sindicalmente. Y a través de ello convocamos al pueblo, a nuestros afiliados, a nuestros compañeros del campo de la ciudad, ...a defender firmemente nuestra democracia, nuestro voto... ...porque no vamos a permitir que una vez más estén atentando partidos de derecha... ...políticos de derecha, con mensajes en contra del pueblo boliviano. Y lo más importante para nosotros, hay una nueva generación que está siendo confundida. Hemos estado haciendo el seguimiento en los diferentes departamentos atentar, quemar ánforas, es atentar contra la democracia. Pero lamentablemente algunos políticos fracasados confunden a los jóvenes, convocan con situaciones que no corresponden, están convocándoles supuestamente con beneficiales, con puntos a los universitarios, manipulando a los jóvenes, que eso no vamos a aceptar, también llamamos a los padres de familia a hacer el control y el seguimiento, porque se están aprovechando y quieren aprovecharse de esta coyuntura electoral. Y eso no lo vamos a permitir. Ya basta, basta, es momento de que los trabajadores, quienes somos los verdaderos luchadores y que hemos recuperado la democracia, vamos a estar en las calles, vamos a estar en las caseteras. A partir de este momento nos declaramos en estado de emergencia, movilizado con concentraciones pacíficas. Pero a partir también de lo que se suelva el ampliado nacional de la central obrera boliviana, seguramente vamos a tomar nuevas acciones. Muchas gracias. Estaba la conferencia de los miembros de la Coordinadora Nacional por el Cambio. Tras, tras esta reunión con el presidente Evo Morales, ellos se han declarado en estado de emergencia frente al reconocimiento de los resultados que quiere hacer el candidato, del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Ellos también eh, la CONALCAM ha resuelto la victoria en primera vuelta del primer mandatario Evo. Morales y candidato del movimiento al socialismo y por supuesto han denunciado que la derecha intenta un golpe con estas acciones violentas en el país. El principal dirigente de la central obrera boliviana está respondiendo algunas preguntas. Escuchemos. Esta organización, la OEA, la organización de Estados Americanos, sabemos cómo viene y cuál es su función. No solamente acá en el país, estamos viendo lo que ha pasado en Argentina, en Chile, Ecuador, Brasil. Entonces tienen muchos antecedentes. Podemos hablar más, pero creemos que dentro del criterio propio de nosotros, primero está en hacer respetar la democracia. También en esta reunión y tras la conclusión de este encuentro que se ha tenido con el primer mandatario, la CONALCAM ha acusado al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de ser el autor de este complot que se está desarrollando en el país para desconocer los resultados del pasado domingo. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene siete días hábiles para hacer conocer los resultados finales en este conteo y ese es el trabajo que está realizando justamente en esta semana, por lo que declaran sala plena permanente ver, con algunos ojos, no eh, en in este cuartos intermedios, medios. tomando en cuenta que no se Entonces llegan se todas las manda, actas al mismo tiempo. Juan Carlos eh, Guarachi continúa eh, respondiendo algunas preguntas. Sigamos escuchando. Que... Por otro lado, ¿por qué hablamos del candidato Carlos de Mesa? ustedes conocen, que ha convocado a la población a movilizarse, a hacer las vigilias y a defender supuestamente su voto. Aquí nosotros no vamos a defender a un candidato, vamos a defender el voto del ciudadano, vamos a defender la democracia. Y el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, seguramente si se hará los procesos correspondientes de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a nuestras normas y leyes que tenemos en nuestro Estado. El órgano electoral sabrá a quién sancionar de acuerdo también a la propia Constitución. Nosotros como organizaciones sociales sindicales reiteramos, estamos declarándonos en estado de emergencia para hacer respetar el voto ciudadano, el voto rural, el voto del indígena. Nada más, muchas gracias.